En escuelas de Puebla resurgió la disyuntiva entre hacer valer los reglamentos que exigen el cabello corto y prohíben los tatuajes o suprimir esas reglas para no incurrir en discriminación y garantizar el derecho universal a la educación. Padres y docentes coinciden en que los reglamentos deben continuar para mantener orden y disciplina en las instituciones, mientras que varios adolescentes perciben las prohibiciones como obsoletas e innecesarias. En ninguna ley federal o local se impone la obligatoriedad de un determinado corte de cabello o peinado en las escuelas públicas de nivel básico o media superior, ni se prohíben explícitamente los tatuajes, perforaciones o tintes de cabello. Solo los lineamientos generales de seguridad escolar emitidos por la Secretaría de Educación del Estado establecen en su artículo 4 que es obligatorio portar el uniforme escolar. Y en su artículo 6, facultan a quien dirige una institución educativa a elaborar el reglamento escolar, mismo que debe firmarse por padres de familia y ser acatado por las y los estudiantes.